en este batiburrillo. y Como les dije al comienzo del programa, también recibiríamos en el día de hoy bueno, lo de candidato nos lo va a confirmar él ahora, pero sí como presidente eh, insular de Unidos por Gran Canaria, don Lucas Bravo de la Una. Bienvenido, Lucas. Hola, muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Lucas? Bien, no nos vamos a quejar. Mientras ella, salud y trabajo. Creo que no debemos quejarnos ninguno. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, vamos a ver, Unidos por Gran Canaria. Aquí en nuestros estudios hemos hablado con la, con la parte, la formación de Unidos por Gran Canaria, eh, que bueno, que antes de las Navidades precisamente presentaban hasta la sede que la tienen aquí en el tablero de Maspaloma. Eh, hablábamos con Ramón Ramos, le mandamos también un saludo muy grande eh, bueno, Catalina Sánchez que creo que fue presentada en esta semana sí. también Cárdenes, el, Catalina Cárdenes, Cárdenes perdón. No te preocupes. En el municipio de Mogán, eh, también tenemos ingenio a Wimes. A Wimes nos enterábamos este fin de semana también que estuvimos en Awimes y vimos a ese a Manolo, a Manolo que Ajá, un puntal. ahí está. Y que, de acá le viene el Galgo además. Sí. Una persona Manolo, el padre Antonio, fue un gran consejero sí, del Cabildo de Gran Canaria sí. y, y hizo una labor durante muchos años muy positiva por, por el empleo y, y en la zona sureste, en la zona de Agüimes especialmente. También, también. Eh, yo creo que mucha gente lo, lo recuerda, ¿no? Y bueno, Manolo ahí está el hombre ilusionado. Sabemos que es sí, difícil sí. en Agüimes, pero está haciendo su equipito y, y empujando fuerte también. Bueno, eso de sabemos que es difícil... Al final todos los partidos políticos se presentan en unas elecciones pues con el ganar, ¿no? Ah, eso por supuesto, eh, eso por supuesto, eh, pero bueno, eh, en agüimes, rocahuairo, en fin, lleva gobernando, pues no sé, casi toda la democracia. Pues, sí. Es muy complicado, ¿no? Pero sí. eso no quita que, por supuesto, nosotros, y, y con Manolo a la cabeza, vayamos a presentar un proyecto serio. Eh, renovado y con mucha ilusión de que, de que, bueno, de que sus vecinos pues le, le puedan apoyar y, y llevar propuestas de Unidos por Gran Canaria que al final son las propuestas de toda la isla porque nosotros, mm, nuestra base es el municipalismo, no es sí. decir, este es un proyecto insular uh -huh. nosotros no tenemos una estructura que dependa de Madrid ni de Tenerife simplemente las decisiones se toman todas aquí en Gran Canaria uh -huh. y por supuesto pues, lo que quiere este partido es que los 21 municipios de la isla ...tengan mejores recursos económicos y estén mejor gestionados. Esos 21 municipios de la isla, ¿qué le queda unidos por Gran Canaria? Porque prácticamente mmm, por todas las notas que nos llegan, las noticias que nos llegan... ...prácticamente la tienen cubierta. ¿no? Sí, la verdad que hemos en prácticamente un año y poquito logrado estar ya en 17 de los 21 municipios... ...yo creo que está muy bien. Tenemos afiliados en todos los municipios, ¿vale? pero estructuras locales eh, nos faltan cuatro... ¿Por qué? Porque, hombre, hay afiliados que están, por ejemplo, Tejeda, que es uno de los sí. municipios donde no tenemos en este momento estructura local. Pues tenemos unos afiliados que yo estoy encantado con ellos, además muy buena gente, por supuesto, pero me dicen, Lucas, yo eso ya, presentarme contra Chicho en Tejeda, ya, ya También, eso ya... es difícil. Ya es difícil, <risa> ya lo veo complicado, o, o simplemente le gusta nuestro proyecto, pero no se ven en un perfil porque, oye, no todo el mundo quiere estar en una lista y el meterse, paso, ¿no? exacto, meterte en estos zarados, que, que está muy bien y es muy bonito, no pero hay gente que no tiene esas esa ganas o simplemente uh -huh. tiene otras ocupaciones, pero la política evidentemente te lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, pues hay, hay muy buena gente. Nosotros tenemos más de mil afiliados prácticamente hechos en un año y poco, porque este partido antes no tenía afiliados y, y estamos muy satisfechos del nivel de penetración que tenemos en toda la isla. Bueno, vamos a ver, todavía nos quedan un par de meses, a ver si logramos estar, eh, si no los 21, pues prácticamente en, en, en un par. Hay, hay uno más que está ya al horno, sí, <risa> si puedo decirlo ver, así. Ver, hay uno que está ya muy cerquita, también de la zona norte, Ajá. que está muy muy cerca de, de cerrarse, con lo cual yo creo que ahora en febrero seremos ya, si todo se cierra bien, seremos 18 de los 21 municipios y Nos quedarán, nos quedarán tres. Exactamente. Bueno, pero prácticamente este sur sureste sí que se ha visto el peso de unidos por Gran Canaria en esta isla y te iba a hablar precisamente de Santa Lucía de Tirajana, que, uh -huh. el, bueno, tras distintas, voy a decir, distintas opiniones, uh -huh. voy a decirlo así, en el municipio de Santa Lucía de, Tirajama, de Tirajana vemos como toda esa cúpula que hasta hace pocos meses era prácticamente del Partido Popular, llevaban muchísimos años trabajando con el Partido Popular y por esa diferencia han dado ese salto a Unidos por Gran Canaria. Que... Sí, la verdad que estamos muy contentos ¿no? en el partido con la incorporación de Sergio y de, de un grupo muy numeroso efectivamente de personas que, que han venido con él. La semana pasada estábamos ya incluso sí, en su sede... Eh, en, en la zona de vecindario, con ellos reunidos, y hay muy buen ambiente, evidentemente no es fácil para algunas personas porque, oye, llevan, me pasó a mí, yo tuve media vida en el Partido Popular y yo les Exacto. entiendo perfectamente, pero bueno, el Partido Popular en ocasiones, eh, como toda gran organización, pues toma decisiones a veces incomprensibles, ¿no? no tienen muy en cuenta a lo mejor el valor personal de cada uno, sino toma... Miran, A ver si no entendemos, miran los macronúmeros, ¿no? los, los grandes números y no se fijan en, en el trabajo, en el esfuerzo que puede hacer un grupo de personas por sacar, además en un municipio que Santa Lucía de Tirajana siempre se ha resistido mucho al Partido Popular, sí. pues, pues adelante. no. Yo, mmm, Bueno, creo que ellos se han visto forzados por el cambio de orientación política del Partido Popular en el municipio a, a salir y, y bueno, la verdad que nosotros en dos reuniones que tuvimos eh, con Sergio, eh, él nos planteó sus iniciativas, lo que estaba haciendo Algo lo conocíamos evidentemente uh -huh. Y llegamos a un acuerdo pues muy, fa muy fácilmente Porque al final, él ha entendido perfectamente que nuestro proyecto Es muy compatible con todo lo que él está desarrollando en, en sus áreas de gobierno, en el Ayuntamiento de Santa Lucía Y que lo único que queremos es, como dije antes Traer la mejor gestión posible a los municipios Traer más recursos económicos y que Gran Canaria recupere el orgullo que desde nuestro modesto punto de vista ha perdido desde hace muchos años. Esta es la isla de Canarias que menos se identifica como isla. Y me explico. El gomero se siente gomero, y canario en su mayoría, también español, etcétera, pero se siente muy gomero. El palmero, lo mismo. El majorero, el conejero, el tinerfeño, ni les cuento. El Gran Canario... No digo que no se sienta Gran Canario, pero hay menos sentimiento de pertenencia a la isla. Aquí hay, es, es curioso, en esta isla, fíjate que los partidos políticos locales, sí. locales de los municipios, proliferan con mucha facilidad en cambio partido insular como el nuestro ha costado mucho en su día hace muchos años Gregorio sí. Toledo sí. en paz descanse seguro que muchos eh, oyentes eh, lo recuerdan montó el partido de Gran Canaria tuvo bueno ahí tuvo un nivel de voto bueno, más o menos importante ¿no? pero no llegó a cuajar no. y, y después estuvo ahí Gran también en su día con Rafael Pedrero en fin ha habido varios intentos de conformación de partidos de corte insular que no han cuajado en Gran Canaria y nosotros bueno, estamos intentando ahora y creo que vamos en la buena línea que por fin esta isla tenga un proyecto sólido, serio y que no sea, eh, digamos, flor de un día para, para defender los intereses de Gran Canaria y como digo yo siempre, y lo decía el otro día en Santa Lucía con los nuevos compañeros, y eso no es incompatible con amar Canarias y con amar España y con, y con sentirnos eh, partícipes de un proyecto, por supuesto, que lo que busca es que Canarias esté cada día mejor y, la, y el propio Estado español también, pero, pero Gran Canaria lo que no se puede seguir quedando atrás. Eh, ahora hablamos de ese proyecto insular también mm. de la isla de Gran Canaria y que ofrecen Unidos por Gran Canaria. Porque tengo que hacerte eh, otra pregunta respecto a todos estos afiliados que se están sumando al equipo de Unidos por Gran Canaria, a todas estas formaciones ¿no? locales que también eh, se están formando para de cara a estas próximas elecciones. Se habla mucho de ese traspase no, o traspase de, de gente del Partido Popular a Unidos por Gran Canaria. que vengan ustedes? Porque ideológicamente, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Unidos por Gran Canaria? De que nuestra ideología es Gran Canaria, así de sencillo. Es decir, si tú eres de izquierda uh -huh. o eres nacionalista, tiene hueco en Unidos por Gran Canaria. Y si eres de derechas también. Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo va a ser eso? Mira, yo pues yo te lo explico. Puedo, dígame. Nosotros nos presentamos el 28 de mayo unas elecciones autonómicas y locales, donde uh -huh. se eligen nuestros representantes al Parlamento de Canarias, uh -huh. al Cabildo de Gran Canaria, en el caso de esta isla, y a los 21 municipios. Y ahí, ¿qué es lo que se necesita? Mejorar la gestión. Ahí no se, no se discuten temas ideológicos. Los temas ideológicos vienen después en las elecciones generales. Ya llegará el momento de que la gente decida si sigue Pedro Sánchez, si quitan a Pedro Sánchez y ponen a Feijó, si le quieren votar a Bascal o quieren votar. Eso es otra película. Ahora se decide quién gobierna y quién manda en Canarias, en, el, en los cabildos y en los ayuntamientos. Y ahí, al final, lo que interesa no es un tema ideológico, interesa que el concejal de turno, que el alcalde o la alcaldesa de turno, sepa gestionar bien los recursos, que traiga más dinero al municipio, ¿para qué? Para mejorar los alumbrados, para lo, mejorar zonas infantiles, parques, zonas de deporte, que la, el servicio de limpieza sea mejor, que tener mayor seguridad en nuestras calles. Eso es lo que se decide en mayo y para eso hace falta ideología, yo creo que no. Para eso lo que hace falta es que los recursos que Gran Canaria genera vengan al menos en buena parte a Gran Canaria cosa que no está sucediendo no sucedía por supuesto con Coalición Canaria durante muchísimos años que ha tirado siempre para la isla de Tenerife y tampoco sucede ahora con el Partido Socialista o Nueva Canaria o Podemos en el gobierno de Canarias porque los datos oficiales que nosotros los hemos sacado a la luz demuestran bien a las claras que Gran Canaria es la isla que más recauda pero en cambio es la que menos inversión recibe por habitante pero muchos a este, a este argumento y con, mm. con un peso increíble porque también nosotros compartimos esa opinión de que ahora se va a decidir ¿Quién va a mandar o quién va a gestionar eh, tu ayuntamiento, tu cabildo y tu gobierno autonómico? Aquí no estamos mm. hablando a, a, a nivel general, ¿no? a, a nivel de, de Madrid. ¿no? En un momento dado no estamos... Sánchez no va a venir a San Bartolomé de Tirajanes ni tampoco no. a Santa Lucía. Bueno, vendrán y de hecho ¿Venirán? vienen dentro de poco, igual que Fijo sí. para, para apoyar a sus candidatos y porque Pero además lo, van a venir a gobernar. Se, se lo toman sí. como unas primarias de las generales. Es decir, el PP y el PSOE lo que quieren es hacer ver a la gente... Eh, que, que estas elecciones son como una especie de, de primarias de lo que puede pasar en las generales el PP sobre todo está en esa línea y no tiene nada que ver, con todo mi respeto el señor Feijóo, que me parece un señor serio que respetable y que, y que creo que algunas propuestas que está haciendo son muy positivas, pero no conoce prácticamente Canarias es que no conoce prácticamente Canarias, de hecho hace unos meses metió la pata eh, cuando estaba el tema del, de la gratuidad, de la guagua, etcétera, sí. metió la pata con, con unas declaraciones que hizo que no tenían nada que ver con, con Canarias. Es decir, en la península, y yo, yo estuve veintipico años en el PP, yo conozco muy bien esa casa, para lo bueno y para lo malo, y ellos lo que quieren son los votos de Canarias para que Feijó llegue a la Moncloa, es lo único que les interesa. No le lo, interesa la realidad canaria. No, no, no la, les interesa más nada. No les interesa tener. más nada. Pero también te digo, a Pedro Sánchez lo mismo. Uh -huh. Entonces, creo, desde mi modesto punto de vista y desde mi organización política Unión por en Canarias, que ha llegado la hora de que esta isla tenga voz propia dentro de Canarias, como por otro lado han tenido o tienen otras islas dentro uh -huh. del Parlamento. Porque ahora mismo de los 70 diputados que hay en el Parlamento de Canarias... Sí. Quienes están mandando en Canarias son los tres de La Gomera, con 6.000 votos. Es decir, con menos votos de los que se tienen que conseguir para aquí, por ejemplo, llegar a la alcaldía, sí. mandas en toda Canarias. ¿Por qué? Porque eres de la isla de La Gomera. Porque el voto del Gomero vale 50 veces más que un voto de Gran Canaria. Pero eso es un problema que también podían haber... Eh, puesto sobre la mesa en este último mandato en, en el gobierno canario, claro. o sea, en el Parlamento Canario. Nadie ha hablado de eso. Claro, nadie Siempre habla. Siempre que pero, se acercan las elecciones, volvemos a recordarla. Pero no va a hablar nadie porque ellos, porque... ¿Sabes quién puede hablar? Nosotros, Unidos por Gran Canaria. ¿Por qué? Porque yo no dependo del votante de Tenerife, ni de, la, ni de Fuerteventura, ni de La Gomera, porque me presento solo aquí. Yo respondo solamente ante ti, y ante todos los oyentes y televidentes que nos estén viendo ahora, eh, que vivan en Gran Canaria. Y por eso puedo defender un sistema electoral más justo, donde Gran Canaria esté mejor representada. Los demás no te lo van a decir, no te lo va a decir el PSOE, no te lo va a decir Nueva Canaria, Coalición Canaria menos. ¿Por qué? Porque están todos pendientes a ver si cogen al voto del Gomero después del 28 de mayo, porque todo el mundo sabe que no va a haber mayoría absoluta. y Entonces están pendientes de intentar acordar, no le van a molestar, no le van a intentar decir, oye, no te vamos a decir que te quitamos el chiringuito, con tres diputados, seis mil votos. Yo se lo he dicho a Casimiro Curbelo esto, es decir, si yo fuera Gomero le votaba a Casimiro Curbelo. Claro, si yo, si yo fuera Gomero le Pero votaba. si vivieras en la Gomera. Claro, ¿no? y si vivieran en la Gomera, claro. si votara en la Gomera, claro. votaría a Casimiro Curbelo. ¿Por qué? Porque se está llevando muchísimo dinero para la Gomera, mucho más de lo que le corresponde por población y por territorio. Justo lo contrario que pasa en Gran Canaria. Entonces, yo quiero que le vaya mal a La Gomera. Claro que no. La Gomera claro. es una isla fantástica y preciosa y es una isla hermana y quiero que le vaya bien. Y que Gran Canaria siempre ha sido solidaria con todo Canarias y tiene que seguir siéndolo. Pero una cosa es ser solidario y otra es que al revés, al final la mayoría de problemas estén en Gran Canaria, somos los que más recursos generamos y se lo están llevando a otros. Pero este argumento que usted nos está diciendo ahora mismo, don Lucas Bravo de Laguna, presidente, así recordamos, presidente de Unidos por Gran Canaria, hay mucha gente que lo interpreta como volver a reavivar ese pleito insular, ¿no? La diferenciar Gran Canaria de Tenerife o Tenerife de Gran Canaria. Al final estamos ayudando con este argumento a Madrid. Porque nos dicen, mientras nos tengan divididos, eh, más gana Madrid con esta historia. Sí, yo eso lo escuchado durante muchos años y yo a las personas que digan eso, lo que les puedo comentar es que nosotros no buscamos absolutamente ninguna división, lo que buscamos es una justa distribución de los fondos públicos. Es decir, si tú eres la que más generas en tu casa y los demás no pegan un timbalazo y se están llevando todo lo que tú generas, ¿tú eso lo ves bien? No, ni yo ni nadie, supongo. Bueno, pues eso, pues, pues eso. Es lo que está pasando en Canarias. Entonces, yo no quiero ningún pleito. Mira, yo desde chiquitito, y ya tengo unos cuantos años, ya tengo 47, he escuchado siempre, siempre, siempre a mucha gente diciendo en Tenerife sí defienden su isla como tal. Los políticos de Tenerife sí defienden lo suyo. En Gran Canaria siempre tal, son unos vendidos. Tal. Pues nosotros estamos aquí para que nadie nos diga eso. Nosotros no vendemos Gran Canaria. Nosotros defendemos Gran Canaria. Lo que queremos es traer los recursos que a Gran Canaria corresponde. Vamos a ver. ¿Cómo puede ser que Gran Canaria sea la que más recauda de toda Canarias y sea la que más listas de desempleo tenga? Por ejemplo, antes me nombraba Santa Lucía de Tirajana. Santa sí. Lucía de Tirajana es de los municipios de más desempleo de toda España. Uh -huh. ¿Y qué hacen? ¿Qué hizo Coalición Canaria en todos los años? En veintipico años. Creó planes específicos de empleo, formó a más gente en Santa Lucía de Tirajana, ha hecho algo, pero ¿qué ha hecho el Partido Socialista y Nueva Canaria? O Podemos, tan solidarios y tan de izquierda que se llaman, con Santa Lucía. ¿Ha variado algo eso? Salarios miserables para tanta gente, mala formación, pocos recursos. Mucha gente dice, vivimos del turismo pero nos pagan una miseria. Mm. Bueno, pues todo eso, ¿qué queremos? Perpetuarlo en el tiempo. Oiga, perfecto, pero después no se quejen. Aquí nosotros queremos cambiarlo. Los demás son los que van a seguir con más de lo mismo. Matiz por aquí, matiz mm. por allá. Es más de lo mismo porque en Canarias... Ya ha gobernado durante muchos años, Coalición Canaria sobre todo, pero ha gobernado con Coalición Canaria el PP muchos años, también. y ahora gobierna el Soy Noa Canaria. Es verdad, todo hay que decirlo, sí. creo que es de justicia, que han gobernado en estos años con unas circunstancias muy especiales, porque ha pasado el tema del COVID, y habido una crisis mundial, ahora el tema de la guerra de Ucrania. Oye, todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero nosotros, insisto, cuando, cuando yo voy por la autopista... Y estoy atascado todo el puñetero día y algunas de las personas que nos estén viendo ahora o oyendo, estarán supongo que estarán atascadas o lo sufrirán día sí, día también. Además, en ambas direcciones, sí. dirección Las Palmas de Gran Canaria sur y sur Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué pensamos aquí en esta isla? ¿En que nos va a venir otro a resolver el problema? ¿En que esto es lo que hay y no queda otra? Si pensamos así, yo les digo, sigan votando lo mismo. El que sea de izquierda que vote a la izquierda y el que sea de derecha que vote a la derecha. Seguirán igual. Y un día vendrán vendrán helicópteros a irnos a recoger del, del tremendo ataque, pero ya no nos moveremos. Ahora, si lo que piensas es, oye, si esta isla, con el trabajo de todas esas personas que están atascadas y otras muchas, uh -huh. es la que más recauda. ¿Cómo es que aquí no se han buscado soluciones? Que si Carril Busbao, que si el tema del tren, el tema del tren... Le iba a preguntar porque es una propuesta que, es, que está sobre la mesa y por lo que están hablando, no, más pues, cerca ya que lejos. Bueno, Cuéntame, se acerca como... para hacer un tren, la verdad que de alta velocidad no es, eh, porque bueno aquí no, no puede ser un tren de alta velocidad por el recorrido que hay, pero lo que quiero decir es que va un poco lento, eh, uh -huh. porque claro, yo recuerdo estar, ser alcalde de Santa Brígida, allá por el año 2007, entre el 2007 y 2008, y ver ya, una, una Pusieron tamaño real, una locomotora, no sé si tú lo sí, recuerdas, sí, sí, sí, en sí. el Parque Santelmo en Las Palmas de Gran Canaria, como muestra. Como, desde entonces se lleva hablando del tren. Uh -huh. Se han hecho proyectos, se ha invertido millones de euros en proyectos. ¿Y dónde está el tren? ¿Y sabes por qué no sale el tren? ¿Por qué? ¿Por qué no se, eh, no se empieza con el tren en Gran Canaria? Porque aquí todas las fuerzas políticas, todas, hemos dicho que estamos de acuerdo en el tren, todas. ¿eh? Sí. Desde Podemos hasta el PP, pasando por todo, nosotros desde los Unidos por Gran Canaria hemos dicho siempre que apostamos también por el tren como solución alternativa complementaria, decimos ¿por qué no se hace? Porque en Tenerife no se ponen de acuerdo para arrancarlo y claro, no vayas a empezar el tren en Gran Canaria sin que en Tenerife no empiece, porque ellos pueden tener dos aeropuertos, ellos pueden tener el tranvía a La Laguna y pueden tener el tranvía en Santa Cruz, pero como tú inicias el tren en Gran Canaria sin que lo in inicien en Tenerife, se monta el pollo, entonces, no señores, nosotros no uh -huh. buscamos el pleito insular nosotros lo que buscamos es defender lo nuestro, como cuando se defendió la universidad politécnica en aquel momento de Las Palmas de Gran Canaria, que uh -huh. en Tenerife, vamos, casi nos linchan, y tuvo que salir el pueblo a la calle para que esta isla tuviera una universidad. Pues señores, pleito no, pero tendremos que defender lo nuestro, porque yo a todas esas personas que dicen, o que pueden decir que yo busco dividir Canarias, ¿cómo voy a buscar dividir Canarias? A mí nadie me da lecciones de Canarias, yo me siento canario al 100%, y me encantan todas las Islas Canarias, y por cierto, voy a tener IFE mucho porque voy al Parlamento. Ahí está. Pero una cosa es eso, y otra es que no me dé cuenta de la realidad de mi isla, que está cada vez peor, que somos la isla que más pagamos y la que menos peores servicios. Lo que pasa con el hospital eh, materno-infantil: todo el mundo tirándose los pelos a la cabeza, todo el mundo un desastre, una auténtica desvergüenza lo que pasa. Tantos niños allí, por ejemplo, Pequeño Valiente, que es quien tiene que incluso invertir ellos. Tienen que invertir, no no la sanidad hmm. pública. ¿Cuántos años lleva cayéndose a cachos muchas zonas del materno? Y también otras del insular, etcétera? Pero años y años y años. Y aquí han, han tenido que salir a manifestarse para que saliera licitación por fin. Y ojo, a mí lo que me causaría vergüenza es que algunos que se manifiestan han estado veintipico años gobernando en Canarias y no han hecho nada. Porque eso también, tampoco es justo enchar, echarle solo la culpa a los que llevan tres años. Sí. Eso no es justo. Ajá. Entonces, mira... El papel aguanta todo lo que eche, quedan cuatro meses para las elecciones y aquí todo el mundo va y, y partidos políticos hay 200 y, y a volver loca la cabeza al personal. Nosotros somos muy claros, somos el único partido que defiende a Gran Canaria y no queremos romper nada, simplemente queremos traer los recursos que se están yendo para otros lados porque Gran Canaria no está bien representada en el Parlamento canario, nunca lo ha estado, nunca lo ha estado. Porque nunca siempre ha nunca reto. lo ha, ha estado. Ha habido muchos de, eh, diputados sí. por esta provincia. Claro, y por esta isla. Por esta isla pero siempre España. perteneciendo a partidos que dependen, sus votantes también de Tenerife otro lado. Yo cuando estaba en el PP, si es que yo soy muy claro, yo cuando estaba en el PP, mm -hmm. ¿sabes lo que te decían cuando sacabas alguna cosa? Cuidado que se nos mosquean en Tenerife. Lo primero. cuida hombre, lo primero. Ahora que el presidente regional del PP es de Tenerife, ya ni te cuento. O sea, ahora, yo digo las cosas, oye, como son y después, pues cada uno dirá pues nada, queremos seguir con lo mismo pues sigue votándole el que vota al PP todavía como si fuera el bar, del Barça o del Madrid pues sigue votando al PP, el que quiera votarle al PSOE al PSOE, sin problema pero no nos quejemos de que esta isla no tiene una opción política que quiere defenderla de verdad que no quiere romper con nadie porque después se nos llena la boca de decir que los políticos gran canarios no defienden lo suyo no, nosotros sí lo defendemos sin fanatismo, con datos oficiales y de manera muy clara. Eh, precisamente, hablaba usted antes del materno infantil o, lo, o, lo, o el hospital insular. Eh, recientemente veíamos también que ustedes demandaban o reclamaban y denunciaban, ¿no?, eh, públicamente la televisión y el parking eh, en estos dos centros bueno en estos dos centros hospitalarios y supongo que también lo hacen en extensible. todos los hospitales públicos ahí está todos. a todos los hospitales públicos que también son pocos los que tenemos bueno, en Gran Canaria correcto correcto que, que ahí, pocos, hay, ahí hay otro gran debate por uh -huh. cierto que como siempre se ha quedado tal de la posibilidad de un gran hospital en toda esta zona, zona esta zona zona sureste uh -huh. Y bueno, sí, ese es otro una... gran debate, bueno, pero por supuesto, pero por supuesto, aquí como ¿Diga? como todo, como con el Cian Park, como tal, aquí bueno. se habla de algunas cosas hmm. y después se van quedando ahí perdidas, y en después bueno, como, como todos tenemos líos, cada eh, uno tenemos nuestros propios problemas hmm. y tal, es como lo que te dije antes del atasco. Yo ya aquí hay gente que dice, ah, yo ya sé que voy a pillar no sé cuánto atasco, pero esto es lo que hay. Pues ya está, pues me quedo en el coche y por lo menos sí, bueno, eh, sintonizo eso... Radio Faro. <risa> ah, bien, mientras <risa> sintonice Radio Faro ningún problema, <risa> <risa> ningún problema. Pero la cuestión es que tampoco podemos, la sociedad no puede estar pasiva, ¿no? Ante pues eso, distintas eso, injusticias. Eso es lo que, que nosotros reclamamos. De hecho, de, de hecho, no sé si has visto nuestro lema, uh -huh. nuestro eslogan, digamos, es despierta Gran Canaria, uh -huh. por no decir espabila carajo porque podríamos decirlo más claro, pero el, ese despierta Gran Canaria lo que busca es justo lo que tú acabas de decir, que es que la sociedad no se mantenga pasiva, que luchemos, por supuesto pacíficamente, y con, y con, y con la razón siempre, y con, con argumentos por lo nuestro. Es lo único que buscamos. Y esto, estos dos ejemplos que acabas de poner, curiosamente, son de estas cosas que presenta uno la iniciativa y siempre piensa, a veces uno es todavía iluso, aunque ya tenga muchas canas, y dices, oye, esto lo apoyará a todo el mundo, porque, vamos a ver, ¿cómo se puede estar cometiendo el robo auténtico de cobrarle a la gente que está hospitalizada que metan unas monedas para ver una televisión con canales públicos? No, porque de pago nada yo no digo. Canales públicos uh -huh. o privados, pero en abierto. Es decir, los canales de toda la vida, de la U televisión española, Antena 3, en fin, uh -huh. la telecanaria, ¿cómo se puede cobrar en los hospitales para que puedas ver con una pantallita, ya que estás encima de que estás hospitalizado. Que hay gente que por desgracia tiene que estar muchos días, semanas, incluso meses, uh -huh. en casos extremos, y que te venga tu madre, un, tu pareja, un hermano, un hijo, a ver y tal, y, y quiera estar contigo, acompañarte, buscarte, y te cobran meter las moneditas, como si fuera el, el sacaperras ese. O el, hombre, es que es Pues unidos por Gran Canaria, lleva pidiendo desde hace más de un año que esas televisiones en los hospitales públicos hombre, que sean gratuitas, que no las paguen los, los pobres enfermos o sus familiares pues que han hecho las demás fuerzas políticas a silbar y a mirar para el techo ¿Y el parque pero es que, que hemos pedido día. también lo del tema de los parkings porque es todavía si me apuras peor, porque hombre como vayas al hospital insular, al materno al hospital universitario de Gran Canaria doctor Negrín o a cualquier otro bueno como estés allí unas horas, cuando vas a coger el coche, casi que te sale mejor irte a comer a la cafetería, porque es, es tremenda la clavada que te caen, entonces nosotros hemos dicho, oye, hay que regular de otra manera para que por lo menos para los enfermos, yo no digo que sea gratis para todo el mundo, pero para los enfermos o un familiar directo, oye, una serie de horas, coño, si se hace hasta en los centros comerciales, en los centros comerciales lo hacen como gancho, claro, para que vaya a comprar, pero oye, dos horas gratis, tres horas gratis, hombre, hay que buscar alguna fórmula de ser sensible con la gente, que la gente lo está pasando muy mal y no es de recibo. Que estés recibiendo una asistencia sanitaria pública, que, en fin, hay imágenes en nuestros hospitales, porque es que esto se puede analizar muchas cosas, que son está, que claman al cielo, pero que encima después salgas y digas, Yo, ¡Madre mía, cómo tal! Y por supuesto porque antes... Antes había más sitios de esto, como le decimos coloquialmente sí, y con cariñosamente, lo corría, lo corrilla y bueno, dabas algo y además te ah, está encantado para echarle una mano al hombre y, y, y te aparcabas el coche. Eso ya no prácticamente, ahora lo que te encuentras es que como no, como aparca el coche medio mal, pero para escapar del, vamos, del chantaje del parking, vamos, la recetita la tienes, pero no médica, sino otra, sí. en el, ahí en el parabrisas. Entonces, hombre, son, es, ves, este tipo de cosas. A otros partidos políticos no se las escucha, porque llevan goberna o gobiernan ahora o llevan gobernando media vida y no lo han hecho jamás porque no se ocupan realmente del problema del ciudadano. Y hay que ocuparse del problema del ciudadano. Y unidos por Gran Canaria, ojo, y fíjate, un partido insular de Gran Canaria, sí. pero nosotros la propuesta, hombre, la traemos a Gran Canaria porque estamos aquí, pero yo creo que es una propuesta que debería darse en todos los hospitales públicos de Canarias. O sea, yo no estoy pidiendo yo no estoy pidiendo que la tele Sea gratis en los hospitales de Gran Canaria Y en los de Tenerife sean de pago Yo creo que debe ser gratis Todo. Para todos uh -huh. Bueno, una propuesta eh, eh, Quiero que me conteste dos preguntas Respecto a los hospitales Una, eh, es una iniciativa Que nuevamente vuelvo a oír En diferentes partidos políticos De llevarla eh, precisamente En su programa electoral Para estas próximas elecciones Nuevamente retoman el Hospital Comarcal del Sureste, eh, ¿lo apoyaría también ah, Unidos por Gran Canaria o qué opinión? Ah, absolutamente, es que eh, vamos a ver, es que el, el, la, la, el nivel de población que tenemos ya, y no solamente la población empadronada, sino también flotante con los extranjeros, claro. etcétera eh, hace que yo creo que esta zona ha crecido muchísimo, es más, yo es que creo que vamos con mucho retraso, ya, entonces por supuesto que lo apoyamos lo por supuesto La lo que siguiente. pasa es que a diferencia de los otros partidos que ahora lo dicen porque no claro. lo han hecho en todos estos años por qué no lo han hecho claro, lo apoyan porque quedan bien y entonces van al vecino de turno y dicen, hola qué tal soy un campeón soy muy bueno oye yo apoyo esto fantástico el vecino le compra el tema después salen elegidos y otra vez no lo hacen y así lo, hasta los cuatro años siguientes eh, candidato al Parlamento de Canarias Luca Bravo <risa> ¿O no? A ver. Eh, bueno, el partido el partido ya eh, tiene sus candidatos en muchos ayuntamientos eh, Por ejemplo Sergio en Santa Lucía de Tirajana Manolo que hemos hablado en, en Agüime Ramón aquí en San Bartolomé de Tirajana En otros municipios nos queda por cerrar eh, candidaturas tiene candidato al Cabildo Insular de Gran Canaria, que es José Mari Ponce, el piloto uh -huh. de rally, campeón uh -huh. de España, bueno, lo conoce yo creo que prácticamente todo el mundo. Además, eh, también tuvo su etapa política, fue alcalde de, de Arucas y muy buen alcalde de Arucas. Y en el Parlamento de Canarias es ahora, a final de febrero, cuando el partido decidirá su candidato o candidata. Hombre, yo soy el, el presidente del partido y soy diputado ahora. Bueno, digamos que a priori, a priori, hay opciones de que yo sea el candidato. Uh -huh pero lo decidirá el partido a final de febrero. Y a final de febrero, con lo que decida el partido, sus órganos eh, que estatutariamente Bien. lo tienen que decidir, pues lo, lo anunciaremos. Lo anunciarán. Lo bueno, anunciarán. Deja usted así no, y... es que no, no, no, no, yo no me voy a poner en plan como Antonio Morales, que el hombre lleva dándole vuelta a la pelota de la historia de su posible reelección como candidato de Nueva Canaria, bueno. mucho tiempo. Porque el otro día Román Rodríguez dijo que era candidato y ha salido él otra vez diciendo que no, que todavía se lo está pensando. Sí, pero claro. es que nosotros tenemos estos tiempos, no es por eso, sino que es que el partido no lo ha elegido todavía. Entonces, uh -huh. pero bueno, de aquí a un mes estará elegido. Pero bueno, eh, de todas formas, un, una cosa u otra, Lucas estará siempre presente en Unidos por Gran Canaria. Bueno, ¿no? yo Amén. tengo claro, vamos a ver, yo excepto que los afiliados o mi consejo de dirección diga lo contrario, yo voy a seguir presidiendo el partido y voy a seguir defendiendo. Oye, con mis argumentos y con los datos sobre la mesa, lo que creo, me presente o no. Y es decir, si se presenta otro compañero o compañera, yo voy a seguir apoyándolo exactamente igual desde el partido. Solo faltaba. Este es un proyecto, de verdad, te lo decía antes, sí, sí. abierto al conjunto de la sociedad Gran Canaria. Este no es un proyecto de derechas. Estoy cansado que algunos lo buscan, como yo vengo del PP y otras personas venimos del PP. Este es un proyecto de derechas. Es mentira. Es mentira. Pero no lo digo flagelándome ni arrepintiéndome de mi etapa del PP. No, no, yo no me flagelo por nada. Lo que quiero decir es que no es un proyecto de derecha, no es cierto. No sí. es un proyecto tampoco de izquierda, uh -huh. no, es un proyecto de Gran Canaria. Nuestra ideología es Gran Canaria. Y hay gente que dice, ¿y eso qué es? Pues lo estoy explicando. Pues sí. Es defender Gran Canaria, reequilibrar Canarias, que esta isla por fin tenga representación propia en el Parlamento de Canarias y que venga más dinero y gestionemos mejor nuestros propios recursos. No es más que eso, eso es nuestro partido. Y ahí cabe todo el mundo que tenga sentido común ¿Y ganas de trabajar por esta isla? Eh, para las próximas elecciones, Lucas, eh, y seguro que Unidos por Gran Canaria también maneja distintas encuestas, mm. eh, no dan mayorías absolutas. Eh, bueno, si me pongo a, con los dedos de la mano, municipales diría, mm. y a nivel del archipiélago, diez. 10. Sí, ah, Hombre, a nivel del archipi archipiélago puede ser, pero vamos, muy poquitas, muy poquitas, ¿cierto? Exacto. Ten en cuenta 88 pues, municipios en Canarias, 7 pues, cabildos y sí. un parlamento. Pues Mira lo que te acabo de decir. Sí, sí. O sea, a nivel del archipiélago se me capaz y son solo 10 municipios mm. los que consiguen esas mayorías absolutas. Y lo que te comentaba antes, al final eh, uno se presenta a unas elecciones pues para ganar, ¿no? Eh, claro, por Con supuesto. toda esa intención, pero por esos posibles pactos. En un momento dado, ¿el Partido Popular entra dentro de las quinielas de, de Unidos por Gran Canaria? Mira, este tema de los pactos eh, al ciudadano le sienta normalmente muy mal, muy mal. Uh -huh. Por eso yo huyo, porque yo soy muy sincero, de hablar de pactos antes de las elecciones, porque a la gente no le gusta. A mí tampoco me gustan demasiado, pero el sistema electoral que tenemos ¿El eh, de que mayoría es el que es, y es muy difícil con ese sistema y con la fragmentación de votos, etcétera, etcétera, pues que se obtengan esas mayorías absolutas, como tú bien estás uh -huh. diciendo por las encuestas. Nosotros tenemos muchas ganas e ilusión por sacar un gran resultado en Gran Canaria. Y lo que no vamos a hacer es pactar con nadie, con nadie que no tenga claro que hay que traer un reequilibrio a Canarias, y que Gran Canaria tiene que estar mejor tratada de lo que ha estado hasta ahora. Si el Partido Socialista entiende eso y necesita los votos de Unidos por Gran Canaria, pactaremos con el Partido Socialista. Si lo entiende el Partido Popular, con el Partido Popular. Y si lo entiende Coalición Canaria, que eso les cuesta más, porque todo lo que no se de tenido les cuesta más, pues también pactaremos con Coalición Canaria. Ya lo intentamos en 2019 y sí. no salió. Es decir, pero nosotros tenemos claro que presentarnos y estar para hacer más de lo mismo, no. Porque sería pan para hoy y hambre para mañana. Es decir o nosotros desde Unidos por Gran Canaria logramos un cambio real que la gente, que tú, que tú que me estás escuchando ahora y a los oyentes se crean que podemos ser capaces de dar un cambio real a esto si no, no sirve para nada nuestro proyecto. Para eso yo me hubiera quedado en el PP, que estaba ahí cómodo, estaba bien. El otro se hubiera quedado en su casa, el otro no sé cuándo. No, o ahora a mí me están ofreciendo ya como formación política pactos preelectorales para ir con otras formaciones políticas. Otra? Bueno, creo que han llegado a un acuerdo en uno de los municipios. ¿no? De... Nosot nosotros hemos llegado a un acuerdo con Más por en Telde, en Telde. Porque pensamos que los las fuerzas políticas locales, que como te dije antes en Gran Canaria sí proliferan, deben unirse, a, porque es perfectamente compatible un mensaje local en este caso el municipio de Telde con un mensaje integrador para el conjunto de la isla y, y es más, ojalá llegáramos a más acuerdos con fuerzas políticas locales de los municipios, pero con fuerzas políticas nacionales o regionales a priori no, porque como acabo de decir en varias eh, cuestiones sí, sí. Eh, siempre es más de lo mismo entonces tienen que entender, mira el Gomero se está llevando un pastizal para la Gomera. ¿Por qué? Porque es imprescindible para el gobierno de Canarias. Pues, ¿por qué no podemos hacer lo mismo, pero con justicia? No para llevárnoslo por llevárnoslo, sino porque nos corresponde. Porque somos la isla que más recaudamos para Gran Canaria. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Yo he hablado con... En fin, me hacen algunas entrevistas y con sí. algunas personas y, y off the record, como se suele decir. Uh -huh. Y a veces yo digo esto que dije antes, que si yo fuera Gomero o, o viviera en La Gomera, votaría a uh -huh. Y a mí me han respondido la mayoría de las veces. No, y yo también, yo también, porque el hombre se lleva. Digo, bueno, pues sí, hombre, sí. También hay que ver La Gomera. ¿eh? Claro, es precioso. sí, por supuesto. Y, <risa> es isla, y es una isla, y es una isla, y es una isla maravillosa y tiene otra población, otro nivel de población. Sí, no, pero, pero lo que te es. quiero decir es, chapó por ellos. Pero ¿por qué en Gran Canaria tenemos que resignarnos a tener esas birrias de centros comerciales cerrados hechos un asco? A tener esos atascos que tenemos constantes en las autopistas o en, o en muchos municipios, porque hablamos de la autopista general, pero hay muchos accesos a municipios que están hechos un desastre. Uh -huh. ¿Por qué tenemos que tener esa carencia de canchas deportivas? De mejora, de, mejora de, de zonas, hacer las ciudades y los pueblos más amables. Hay algunos que lo son, pero otros mucho menos. Menos gris, menos cemento, hacer más zonas verdes, mejorar la calidad de vida. ¿Por qué tenemos? Y tú puedes decir, bueno, pero ustedes tampoco tendrán una varita mágica para hacerlo todo. Por supuesto que no. Pero si logramos traer más recursos, recursos que salen, insisto, del trabajo de todos los gran canarios y todas las personas que viven aquí, traemos más recursos y lo sabemos gestionar mejor, todas esas cosas mejorarán de verdad. Si no seguimos así, cuesta abajo, porque es que cómo va Gran Canaria, sigue cuesta abajo, Mira, uh -huh. En listas de desempleo, ¿quién encabeza, qué isla encabeza las listas de desempleo en Canarias? Gran Canaria. Ley de dependencia. La ley de dependencia es un desastre de gestión del gobierno de de este, pero de los anteriores también. A mí cuando sale gente de Coalición Canaria criticando al, a Noemí Santana y a los actuales, hombre, un poquito de rubor. Yo sé que juegan con que la gente tiene poca memoria, pero es que ellos gestionaron horriblemente, el tema de dependencia en su, en su época. Oye, porque faltarían recursos, porque, lo que tú quieras. Pero estaba mal gestionada. Pero tú vas a qué isla es la que tiene más personas esperando por la ley de dependencia. Bingo, Gran Canaria, otra vez. Lista de espera sanitaria. También, otra rémora, la gestión sanitaria durante años. ¿Qué isla es la que tiene más personas? Y después tú te vas y vamos a dejar temas sociales, temas uh -huh. tal. Vamos a temas de inversión infraestructuras, inversión en vivienda pública, una necesidad enorme cuánta gente no hay, cuántos jóvenes y no tan jóvenes esperando por la posibilidad de tener una vivienda la isla que menos vivienda se ha construido muy poca vivienda pública en Canarias en todos estos años, pero la isla de menos se construye, en Gran Canaria ¿dónde hay más ciudadanos en lista de espera para favor de vivienda? en Gran Canaria entonces, chicos denme un dato positivo, donde Gran Canaria encabeza. ¿no sabes el único que encabezamos? dígame el que más pagamos impuestos, el que más pagamos impuestos, y por cierto, a los que más multan también en Gran Canaria, hay una diferencia de multas de, aquí de tráfico de Gran Canaria, que ese es otro dato que, que podemos analizar en otra ocasión, porque no sé si es que aquí conducimos peor, o más bien que es que aquí nos ponen más radares que en otros lugares, pero bueno, eso es otra historia que puede quedarse en anécdota, pero lo que quiero decir es, oye, no es justo, algo estaremos haciendo mal los propios Gran Canarios, porque yo no culpo a los políticos de Tenerife, ¿eh? que quede claro, ni a los dirigentes empresariales de Tenerife porque ellos tiran para lo de ellos, hacen bien Exacto. la culpa la tenemos nosotros que no tiramos para lo nuestro, entonces bueno como me comentaba antes a eso de que nuestros políticos aquí en Gran Canaria pues se han sido unos vendidos bueno, han sido o se han dejado yo llevar no sé ¿por, si por, por el interés propio yo no sé si vendidos no, lo que sé es que leyenda. han sido en general muy pasivos uh -huh. muy pasivos por eso mismo que tú decías antes un poco de, bueno, es que no vamos a armar follón, no vamos a gritar porque nosotros somos más cosmopolitas, y allí son tal... Oye, no se trata de armar follón. yo no... La bronca, yo no soy partidario de broncas nunca, ¿eh? Hombre, Pero sí, una cosa idea. es no ser partidario de broncas ni armar follón, y otra es que, por, por poner un símil de lucha canaria, por pasividad en la brega, pues te ganen la luchada. Tendrás que espabilarte. Es que esto es así. Tienes que moverte. Ahí eh, hablaba de, de esas uniones antes. Usted, por ejemplo, en estas últimas elecciones, eh, es cierto, se presentaron también por Unidos por Gran Canaria, pero al final llegó un acuerdo con Coalición Canaria. En 2019, sí. sí. Bueno, yo no llegué al acuerdo. Okay. Llegó el, el partido, yo no el lo presidía. Pero en cualquier caso se llegó efectivamente a un acuerdo de mm -hmm. compartir candidaturas después cada uno ha hecho su, su, su labor, pensando que desde dentro, esto a veces cuando, si no puedes con el enemigo, únete a él, a ver si desde dentro puedes cambiar algo, vamos a tal, pues salió mal. No ha podido cambiar nada. Nada. Nada. Nada, nada porque, porque la estructura política de Coalición Canaria, donde es realmente fuerte es en Tenerife, en otras islas también, aquí no tienen una estructura fuerte. Ojo, no la tienen porque sus dirigentes no quieren tenerla aquí, porque... Eh, bueno, cuando estás cómodo con cuatro, pues dices, no voy a meter a cinco, seis, siete, no voy a hacer que me rueden la silla. Entonces, oye, cada uno sigue su política. De hecho, Coalición Canaria aquí lo que sí tiene es acuerdos con otros partidos locales. Tiene sí. con Onalia en Mogán, uh -huh. tiene con el alcalde de San Mateo, con Antonio en, en, allí, tiene con Fortaleza en Santa Lucía, pero no son de Coalición Canaria. Tienen acuerdos puntuales, porque Coalición Canaria gobernó muchos años y bueno, me dan por aquí, me dan por allá, pues venga, me asocio. Pero eso al final no es una estructura de partido fuerte y no la tienen, y en Tenerife en el fondo están encantados de que sea así. ¿Por qué? Porque si la estructura de coalición canaria en Tenerife es muy fuerte y en Gran Canaria es débil, pues quien tiene más fuerza tira para allá y aquí está para decir, virgencita, virgencita, déjame como estoy. Nosotros intentamos con ese acuerdo preelectoral en su día cambiar algo y no, manera, y no hubo manera, y por eso, oye, respetándolos y agradeciéndoles las propuestas que nos hayan hecho de continuar con ese acuerdo, pues las rechazamos. Las rechazamos. Sí, sí, totalmente. Las o hemos sea, rechazado. Van única y exclusivamente ustedes, unidos, unidos por, por Gran Canaria. Gran Canaria sí. Sabiendo que es muy difícil, sabiendo que somos como los 300, la película 300, es eso, pero, pero más feos y espirreados, sabemos que es complicado, pero queremos. Eh, jugárnosla por Gran Canaria en solitario. Bueno, vamos a ver una cosa, eh, Lucas, porque me, dándome cuenta de la hora... Ah, ya te si, convencí, ¿no? No, no, no, pero es que dándome cuenta de la hora, pues <risa> prácticamente llevamos ya una hora en antena, ¿no? Y no, es que tengo muchas cosas que, que me, me hubiese gustado que me contestaras. Así me invitas y, otro día. Pues no, sí, queda usted invitado porque además con con muchos problemas que tiene esta isla de Gran Canaria, Así, eh, el hola, argumento gracias. de ustedes por luchar única y exclusivamente por esta isla de Gran Canaria, pues son temas que de verdad que hasta yo creo que hasta los oyentes les hubiese interesado que usted contestara. Así que he quedado invitado para otro... Pues muchas otro gracias. Yo encantado de venir y, antes, y ser más breve en mis respuestas para no, que no, dé de más tiempo. No, no, porque si no yo también te hubiese cortado. Lo que estabas diciendo <ríe> creo que podía ser del interés del oyente. Por eso no he cortado. Vamos a ver. Lo que sí te voy a preguntar antes de despedirte, porque mm. es otro tema, igual que te decía antes, que ya estoy oyendo mucho otra mm. vez el, el Hospital Comarcal del mm. Sureste. Eh, bueno, eh, esas reclamaciones respecto a la sanidad tendríamos también para rato. Sí. ¿No? a la gestión que se ha hecho en Sanidad, pero te voy a preguntar por algo que también van a sacar distintos partidos nacionalistas y sobre todo al que más oímos es a Nueva Canaria, ¿no? Uh -huh. con la ecotasa. ¿Qué opinión ah, sí. les merece a, a Unidos por Gran Canaria la ecotasa? Nosotros estamos en contra. ¿En contra? Nosotros estamos ¿Qué? en contra de la ecotasa. Efectivamente este es un debate que no es nuevo, es de hace muchos años. De hecho... El pacto actual de gobierno en Canarias, el pacto famoso de las flores, donde está efectivamente sí, bueno, Nueva sí, bueno. Canaria, PSOE, recoge la implantación de la ecotasa. Uh -huh. Ellos ponen como excusa que no la han implantado por el tema de lo que sucedió, el cero turístico, los temas del COVID. Es verdad que, oye, el sector turístico, bueno, en fin, cayó a plomo, lógicamente, y en ese sentido Canarias fue la comunidad autónoma más afectada junto a Baleares. Eh, vamos a ver, yo ya sé, porque ellos argumentan para defender el tema de la ecotasa que, que en otros lugares. Existe y que funciona En otros países O específicamente en determinados destinos En algunas ciudades sí. Pero yo, ¿sabes qué pasa? Que, eh, que se plantee Con el superávit Que tiene la comunidad autónoma Es decir, es la recaudación Del gobierno de Canarias En materia impositiva En la actualidad es la más alta de la historia de Canarias La más alta en la historia de Canarias Entonces, que se plantee en una época en la cual la gente está apretada por todos lados, porque todo el mundo está apretado, unos más y otros menos, pero todo el mundo está apretado, los precios, la inflación, etcétera. Que se plantee un nuevo impuesto, en este caso una nueva tasa, aunque tú la edulcores con lo de ecotasa, porque claro, a mí lo de ecotasa, pues hombre, me suena hasta medio bonito, no bueno, ecotasa, todo lo de eco, la ecoísla, ecotasa, eco, eco, eco, eco. Pero eso, después, ¿a dónde va? Porque claro... Yo ya sé lo que dicen, pero esa es la demagogia de para engancharte, para decir, no estés en contra de la cotaza. Aquí el que venga, que pague tal y no sé cuánto tal. Hombre, Gran Canaria, por cierto, aprovecho para dar otro dato, recibe 1.700.000 turistas menos al año que Tenerife. 1.700.000 euros... 700.000 euros. 700.000 turistas menos que Tenerife. La isla más afectada después del tema del COVID y que más turismo ha perdido de toda Canaria, Gran Canaria ha perdido respecto a la época pre-COVID, 350.000 turistas. Mal dato, ¿eh? Ambos malos datos. Nosotros desde Unidos por Gran Canaria apostamos más por un turismo de calidad que de cantidad, pero eso no quiere decir que tengamos que quedarnos atrás en recibir al número de turistas. Por eso apostamos por promociones de Gran Canaria específicas y no como las que se hacen chapuceramente desde el gobierno de Canaria, donde se promociona más a La Gomera que a Gran Canaria. Por algo será, que cada uno lo analice. Pero a lo que voy... Crear un nuevo impuesto, crear una nueva tasa, pensamos que puede ser en parte, en parte, cuando estamos además mmm, con algunos problemas de oferta de calidad al turismo, cuando está también el tema de los precios desorbitados de los billetes, porque a nosotros dentro de un orden con lo del 75% escapamos, pero los precios están disparados. Si encima metemos una ecotasa, oye, mucha gente se puede ver retraída y decir, oye, hay otros destinos turísticos más competitivos, y más baratos, voy a ir a sus destinos en vez de ir a, a, a Canarias, o en este caso a Gran Canaria, donde encima ahora me van a cobrar una ecotasa. Y después dicen, no, ese dinero va a ir para la mejora ecológica. ¿Y por qué no vaya? Re repito el dato. Y por eso, el argumento principal, aunque es un tema que, que, que tiene muchas aristas y que por supuesto sí, se, que puede debatir, se puede debatir, nosotros no nos cerramos a este debate, pero el argumento principal que yo digo es: en este momento, mayor recaudación en la historia en materia impositiva del gobierno de Canarias, ¿por qué vamos a meter otro impuesto? Oye, si tú me dices, mira, vamos a crear la ecotasa por el tema ecológico con un fin finalista y nunca mejor dicho, uh -huh. pero vamos a reducir otros impuestos. Vamos a reducir, como por ejemplo Unidos por Gran Canaria propuesto, el tipo general del IGIC, del 7 al 5%, para que a ti, para que nos salga más barato muchas cosas, que, que estamos ahogados. Y porque están recaudando más de lo que gastan. Una administración pública, si el gobierno de Canarias ahora estuviera con problemas de liquidez, con problemas de decir, oye, tenemos que garantizar sanidad y mejorarla, totalmente de acuerdo. Servicios sociales, garantizar y mejorarlo, totalmente de acuerdo. Infratura... Pero es que no, lo que recaudan no son capaces de gastarlo. Entonces, ¿quieren recaudar más? No, no yo no lo veo. Uh -huh. No lo veo. Otra cosa, insisto, es que me diga... Oye, mira, en determinadas materias, como el IGIC, que yo como tal, vamos a bajar impuestos para que las familias estén. Y por otro lado, vamos a crear una ecotasa, que esto va a ir para el tema eh, de mejora de, de los residuos, para ser más ecológicos y para mejor... Bueno, se puede plantear. Pero yo cada vez que escucho a un gobernante, venga más impuestos, venga más impuestos, y los otros impuestos siguen subiendo, y siguen para arriba, es que nos van a asfixiar definitivamente a unos y a otros. Y cuidado con el tema de la ecotasa, porque pueden decir, no, pero eso no va al ciudadano aquí. Pero Cuidado. Que si el turismo, ya lo hemos comprobado, si el turismo se resfría, a nosotros nos entra el costipado padre. Sí, sí. Hay que tener cuidado. Sí, sí, estornuda. Y bueno, y también habría que plantear: si yo voy a La Gomera de turista, ¿me cobran la ecotasa? Bueno, si no. vas a La Gomera, allí, mira, te regalan los libros de texto, te pagan los entierros, Eso los almuerzos. Sí aquello sí, aquello sí, es jauja. Y aquí. Mmm, Aquí por salir de casa ya te están cobrando porque vas a aparcar el coche, zona azul, otro, zona verde, eh, aparcaste media rueda espérate que te multo, vas a pagar no sé cuánto, espérate que te viene, que si el IBI más alto que no sé qué, el impuesto del IAE, no sé qué. Oh, señores, es que de verdad, yo... No hago demagogia con el tema de los impuestos. Que quede claro que, por supuesto, que para eh, tener un Estado social no, y, un, y, de bien, el, y el bienestar social hay que pagar impuestos. Eso, eso no discute, uh -huh. porque la demagogia del otro está. Ya está pero este. Pero que se pero, vea, hombre, ese, que ese se vea. Repito, social. datos oficiales, porque yo no doy otra cosa de datos oficiales. Y además, están publicados, los puede buscar, uh -huh. y cualquier oyente que nos esté oyendo ahora mismo puede buscarlo en Google, se va, recaudación, y lo leerán los titulares. La mayor en la historia en estos dos últimos años el gobierno de Canarias tiene más dinero que jamás ha recaudado. Pero qué es, tío gilito que está ahí almacenando. No hombre, no. Las administraciones tienen que estar saneadas. Pero el dinero que entra es para gastarlo, para invertirlo en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Porque si no, esto, eso no es un banco, pienso yo. No, no. <risa> Piensa usted bien, <risa> digo yo que ningún gobierno es un banco. Todo lo contrario. Y se pues ve a algunos que... lo parece. El Cabildo se de Gran ve... Canaria, señor. Más lejos. Tiene más de 800 millones de euros en las cuentas bancarias. Ok. Pues 800 millones en las cuentas bancarias, yo no sé, Neri, pero uh, creo que daría para hacer muchas cosas. Yo no digo eso lo gasten los 800, porque eh. puede surgir una emergencia. Pero, hombre, 800. Ocho, ¿Tú sabes lo que son 800 millones de euros? No, no puedo hacer más. Para mejorar, pero para mejorar. Ah, no, pon tú claro. la mitad. Mira, vamos ah. a, pon tú, mira, fíjate, fíjate exagerando. Oye, que 400 se quedan ahí por si pasa. Pero 400 millones, pero sácalos a la calle. Para que haya inversión pública. Para ayudar al, al autónomo, al, al empresario, al taxista. Pues no, después se llaman de izquierda. Yo, insisto, yo ni de izquierda ni de derecha, es sentido común. Lucas Bravo de Laguna, llevaba tiempo sin hablar contigo. Eh, me ha encantado, me ha encantado el proyecto que tienen ahora mismo desde Unidos por Gran Canaria para esta isla de Gran Canaria. Eh, como vemos ese peso también en este sur sureste Gran Canario Tiraré de ti en más de una ocasión Volveremos a hablar porque como te dije antes Quería que me hablaras de la ecotasa, Pero hay muchos temas que se me han quedado en el tintero Y creo que, que, que es precisamente por el bien ¿no? Y el interés general claro. de toda, de toda la ciudadanía que lo conozcamos Y como no, pues en este caso desde Unidos por Gran Canaria Lucas, pues lo dicho, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios, continuamos hablando. Muchísimas gracias a ti por invitarme, encantado de volver, y nada, gracias a todos los oyentes y, y que nos han estado siguiendo sí, aquí no, también, por las, por, la, por las redes, por la pantallita, y, y espero que, que algunos, por lo menos, se unan por Gran Canaria. Ajá. Muy bien. Lucas Bravo de Laguna, eh, presidente.